Ambasadrice, dos palabras sobre esta muestra muy importante a Roma. Sí, esta muestra que estamos presentando hoy es, una de la, es la muestra más amplia y diversa de arte contemporáneo que se haya presentado en Roma en los últimos años. Tenemos más de un centenar de obras de 57 artistas cubanos eh, que representan una variedad generacional. Eh, tenemos desde artistas consagrados, de tiempo acompañados por obras de las jóvenes generaciones y esto nos parece muy importante porque nos permite realmente recorrer el arte cubano digamos que en todos sus estilos concepciones con diferentes abordajes artísticos pero también con la diferencia de visión que pueden tener las distintas generaciones cubanas eh, y todos unidos por un elemento esencial que es el papel o sea todas son obras realizadas en base al papel instalaciones, pinturas, Collage, fotografías, donde si se miran atentamente se puede encontrar con mucha facilidad, eh, como decía anteriormente, la esencia y el corazón cubano.